Bueno, eh, para muchos de ellos, la razón principal para la creación de un Estado vasco sería, lógicamente, la revitalización del euskera. Pero eh, no ven clara la consecución de este objetivo en las condiciones actuales o con las tendencias que se ven actualmente y por ello eh, no consideran el proyecto de Estado como, digamos, no le dan una prioridad estratégica. Eh, sí que ven que el Estado eh, es una estructura imprescindible para la normalización lingüística, es decir, que eh, para el desarrollo y normalización del euskera sería una estructura política necesaria, pero eh, no ven eh, que las condiciones sociolingüísticas actuales eh, el proyecto de Estado eh, posibilitase esa, esa normalización, eh, tal y como está la situación sociolingüística.